Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y bueno, el día anterior eh, hicimos la ruta H21 que va desde eh, el portal 80, si no estoy mal, hasta hospital. Eh, esta ruta llegó hasta aquí, tenía un vagón entre comillas no establecido y nos da la opción de o retornar haciendo la de 21, si no estoy mal, o escoger alguna de estas otras rutas sin embargo antes de comenzar y como siempre vamos a dar algunos saluditos a nuestros amigos nuestros fans que se lo merecen claro que sí un gran saludo a oscrash que por acá colocó que esto que desarrolla en la parte visual de un, únicamente de los lugares por donde pase el transmi que haría increíble me gustó el video bro gracioso muchas gracias on oscrash oscrash en verdad por aquí Warrior Blue nos escribe. Hola, está chido tu juego. Bueno, no es mi juego. El juego es del desarrollador Deptatan. Eh, pero eh, gracias. Si te referías a, de pronto al gameplay. Que estaba chévere, divertido, chido. Así que muchas gracias Warrior Blue. Gracias por pasarte aquí. Calenturiento. Yete <ríe> nos deja este saludo. Oh, gracias por compartir mi user. Pero lo perdí. Soy Leandro Ozonas. O sea, asumo que es alguien que... Apareció en el juego, perdió su user y ahora es este Olga Contreras nos escribe Hola Fide, ya te agregué a una amistad en Roblox Muchas gracias amigos Eso sí, los que me agreguen en Roblox Tengan en cuenta que Roblox les permite agregar más amigos Porque algunas eh, me han enviado solicitud de amistad Yo les he dado aceptar Pero Roblox no me deja porque dice que ya tienen demasiados amigos Y ya no pueden tener más Así que no es mi intención eh, eh, no aceptarles la solicitud Sino que Roblox ya no les deja Trasmueve los juegos, dice: Me saludas en tu próximo video. Pues claro, amigo, aquí lo estoy haciendo. Te estoy mandando un gran saludo. PK Trompo nos dice: Mi parcero, yo te apoyo porque tus videos son entretenidos y me gustaría jugar con ti contigo algún día claro que sí, pa' qué trompo yo a veces me conecto eh, fines de semana en la noche no es seguro siempre porque por ejemplo las, estas últimas semanas estuvimos ocupado, pero son los días que me suelo conectar en la noche si me ven, únanse, jueguen o hagan alguna ruta conmigo o déjenme subir a sus buses lo que quieran lo podemos hacer Wilson Cruz Trujillo nos dice hola Fides, soy tu amigo, soy fan de FEL2 ok Wilson, un gran saludo Goku Games Yete nos dice, hola Fidel, buen video, saludos. Juan P comunica, un gran saludo a Juan P comunica porque, perdón, no es Juan P, es Jean P comunica. Él me sigue incluso también en TikTok, así que un gran saludo Jean P, dice buen video, buen video Fidel, te quedó muy genial. Y él dice que su ruta favorita es la de DH21, DG22 y de H 20 Pues Jean P comunica, estás de suerte porque creo que vamos a hacer la... Yo creo que entre la DH-21 o la DG-22 Alguna de esas la vamos a hacer Y por cierto, de nuevo Otro saludo Y este es el saludo para Deptatan Quien permitió que estuviera ahí Este banner mío Y dice, jaja, chismoseando Sobre las novedades y por cierto Me gustan las rutas BF-28 Y BK-16 Voy a trabajar Vamos a hacer la D20 que nos sugirió Jean P. Comunica. Aunque la D21 es como creo que la misma que hicimos ahorita. Pero no sé qué, varie, qué diferencias hay entre la D21 y la D20. Al fin y al cabo las dos van por portal 80. Entonces vamos a hacerla. Listo, pues vamos a hacerle. Vamos a hacerle. Oiga, yo me estaba mirando este carrito y pareciera que tuviera cachitos. Como unos Cachitos. O sea, son los espejos, yo sé, pero parecen cachitos. Es un... Es un... ¿Es un qué? Es un carro malvado. Miren, aquí están los cachitos. No sé si los alcanzan a ver. Ahí están los cachitos. Carro con cachitos. Listo. Vamos. Oigan, esperen, esperen. ¿Y por dónde es la D? ¿Por dónde van los D? ¿Sí voy bien? O sea... ¿Sí voy bien por esta ruta? Yo di la vuelta y no me fijé ni siquiera si es por esta ruta para ir los D No, ya creo que sí, o sea, de ahí mismo yo venía y Iba para el portal 80, pues debe ser esta misma, ¿no? A ver, quiero manejar esta así, a ver A ver si me va bien, manejándola de esta manera Solo que Me pasé, me pasé Me pasé Vamos a ver A ver, a ver. Vamos a intentar parquear así desde la perspectiva del conductor. Es bien loco, pero lo podemos hacer, ¿cierto? Ah, sí lo podemos. No, en verdad no. Ya me trabé. Ya me trabé. A ver. Dos mil años más tarde. Ahí está, ahí está. Oiga, ¿no? No me abrieron las puertas. Algo está, algo está mal. Ok, estamos muy separados. Miren cómo está el carro. Por favor, Kiko. ¡No seas menso! No. A ver. Ah, pero mire, si lo acercamos aquí, ahora sí. Ahí se agarra. Claro, ahí agarró. Es un poco raro. Yo no estoy acostumbrado a esta perspectiva. Pero es muy bonita. O sea, creo que es la perspectiva más chévere que pueda haber. Porque es la de conductor. Se ve chévere, ¿no? Es siempre genial. Sin embargo, no es... Vuelvo y les digo, no es mi preferida. A mí siempre me gusta jugar como más en tercera persona que es viendo el bus desde arriba pero esta es muy bonita creo que eh, Manu, que es el otro youtuber él maneja es así yo he visto como algunos videos de él y sé que él maneja como así y es muy chévere, los videos de él se ven muy chéveres así porque, pues no sé, se ven, se ven muy bien, muy, muy bonitos ok, ok, me pasé me pasé, me pasé, no mentiras, no me he pasado no me he pasado 7, 6, 5, 4, 3 A ver, 2, 1 Creo que aquí ya Ya Ahí, ahí es ahí es. Oh, qué chévere Listo, sigámosle Nunca había hecho las rutas así ¿A ustedes cómo les gusta más eh, ver, ver, o sea, cuando manejan ¿Cómo les gusta más manejar así? ¿En primera persona o en o en tercera persona? ¿Cómo les gusta más manejar a ustedes? ¿Y cómo les gusta ver pues, eh, los videos así, digamos, en esta perspectiva? ¿O les gusta más así? ¿Cómo les gusta más? ¿Cómo les ha parecido más chévere a ustedes ver los videos? De por sí no recuerdo que yo tenga algún video donde maneje así. Solo en muy pocos manejo un poquito así, pero realmente no, es, no lo hago... Pero se ve chévere, ¿no? O sea, así se ve chévere porque pareciera de verdad que estoy como, como conductor manejando en la ciudad, o sea, viendo los edificios, viendo todo al frente. Se ve chévere, ¿sí o no? <risa> se ve genial, se ve genial. Me gusta. Me gusta bastante. A ver, dice BCD, o sea, sigo derecho, ¿cierto? La D es derecho, ok. Sigámosle derecho. Es raro, ¿no? Se siente raro, o sea, lo siento un raro manejar así. Creo que paré demasiado antes Pero vámonos pegando vámonos. Debe ser Tremendo realmente la labor de un Conductor de TM Bus En el mundo real Porque son carros Muy grandes, son, no son fáciles de manejar Realmente, o sea, son complicados Si sí, de por sí jugando Sin todos los controles que tiene Es difícil cómo será Jugando, o sea, jugando los perdón, manejándolos De verdad Ok, ok, acá, acá, acá, voy, voy muy rápido Uf, frené horrible. Mire cómo me quedó el carro. Oiga, qué ruta tan chévere. Qué ruta tan genial. Próximas Y. Bueno, vamos a retomar como estábamos aquí. Como estábamos con esta. esta perspectiva. Sin embargo sí me pareció muy chévere explorar la otra. O sea, realmente. Me pareció divertido explorar esa otra estilo de, de, de ruta, de perdón, de conducción. Solo que siento que te, te quita más visibilidad de todo el campo. Entonces, obviamente, si uno se llega a estrellar, quién sabe qué pueda pasar. Próximas Ush, y miren qué frena tan excelente. Solo estuve aquí a 3 métricos de diferencia De por sí veo aquí que Chris Bueno, de pronto ustedes no lo ven porque mi cara está tapando el nombre de él Pero un jugador que en este momento está aquí en el juego, se llama Chris Está haciendo la H20, que es, asumo que es la misma que estoy haciendo Solo que al revés, por decirlo así, ¿cierto? Que va desde el portal de la 80 hasta también hospitales O no sé hasta dónde, pero es la H20 Ahora una pregunta, ¿cuál es el mejor bus para manejar aquí en el TMBus? Hay alguno que uno sienta que es como mejor, como más chévere de manejar, más fácil, más sencillo o, o consideran que todos son, pues independientemente de su diseño, son similar la dificultad de manejo. Porque sé que hay chicos que se saben muy bien los nombres de muchos carros, las marcas, que el Buscar, que el Marco Polo, que yo no sé qué yo la verdad a veces ando perdido un poco con las eh, marcas con o bueno con el modelo del, del, del bus yo a veces no entiendo muy bien de los modelos sé que aquí Tatana tiene tanto tanto esto ha diseñado tanto modelos recientes como modelos antiguos tanto él como eh, personas que han aportado también al juego eh, no sé si de, de eh, Carter ha diseñado también parte o algunos de los buses eh, pero sé sé que, que hay tanto buses antiguos como buses modernos pero no sé si hay diferencias entre ellos o sea si se notan diferencias o más bien la única diferencia es más en el diseño del bus que sería más estética o si verdad digamos no sé eh, x bus puede lograr más velocidad que este otro o Xbus eh, más fácil de mani manejar, manipular. Yo qué sé. ¿Existen esas diferencias o no? Bueno, aquí nos dice que D es aquí. Derecho, ¿cierto? Entonces sigamos sí, por acá. Creo que hoy no me he perdido. Es gracias a las señalizaciones. No sé si es que... Eh, esto allá, allá va un amigo. Él es el Chris, el Ibaí. H20. Eh, realmente lo que ha hecho Tatán es genial con esto. Básicamente, Bogotá us como lo hice ahí, conocer a Bogotá a través de Transmilenio, de Transmueve. Eh, recuerdo que una vez me perdí por falta de una señalización. Y creo que él dijo, no, es que sí, efectivamente ahí falta señalización. Y la colocó, si no estoy mal. Pero no estoy seguro. Cada vez que hago rutas me doy cuenta que hay nuevas cosas. Ahí voy. Y me gusta. Bueno, otra, otra ruta, otra ruta, otra ruta Ay, me pasé No, no, no, hoy no quiero pasarme porque hoy he hecho todas mis ruticas bien Todas mis ruticas están geniales No quiero, no quiero fallar, no quiero fallarle a Jean Pe. No quiero fallarle Esto va por Jean comunica. Ahí va eso sí, Jampe, perdóname Porque este carro quedó Vuelto, nada, miren Otra vez de nuevo con un pedazo en, la, en el otro lado de la carretera Ahí ya habrían accidentes, eso sí Ahí ya tendríamos un accidente bien tremendo Claro, es que la ruta de 20 No sé Qué diferencias tiene a la de 21 Pero a la final Las dos van como para las mismas O sea, van para el portal 80 Creo que lo único que diferencian son algunas paradas que hacen, ¿cierto? Porque, por ejemplo, esta parada yo no la recuerdo que la hubiera hecho con la H21. Y asumo que con la D21 no se hace. Pero con la D20 y con la H21 sí se hace. Entonces, esto... Genial, ¿no? O sea, saber todo esto... ¡Uy! Ya estamos en el es Como que ya vamos a llegar pronto, ¿no? Porque... A ver cuánto falta, o sea, el, el jump eh, Lo recuerdo y, y Fue muy cerca de la De la estación principal Próximas y... Oh, esta sí me pasé Me pasé Y no me la está contando Ahí ya, ya me la contó porque me pegué Esto Ah, tengo las, las Tengo las puertas abiertas Oiga, pendejo Por eso no me salía La siguiente parada Ah, sí, ya estamos cerca esta ruta. O sea, de vuelta esta ruta es como como con menos paradas, me pareció. O sea, la de 20 tiene como menos paradas que la de 21. Es, es que ahora entiendo por qué a muchos les gusta estas rutas del Portal 80. Es que son de verdad como las rutas más bonitas. Las más bonitas para recorrer en términos generales. ¿no? Próximas palabras. Granja, carrera 77 Y portal 80 Pero no, ya Y otra cosa importante Por fin estamos respetando la calzada exclusiva de Transmilenio, que ahorita yo estoy todo fresco Disque que en la carretera normal Uy, allá viene otro carro Vamos a echarle pito, ¿con qué? ¿H? Ahí no se echó pito <risas> Ese debe ser Mr. Killer De pronto, el H15 Yo creo a ver Está en rojo, está en rojo mijo Uy, me pasé por un pedacito Ahí ya, ya armé Ya armé a un accidente Ahí ya hubiera pasado un accidente Eso sí, también Enroscarlo así como una lombriz También da para un accidente Está en rojo, ¿cierto? Si sí este está en rojo Aquí, por ejemplo Debemos girar, ¿no? Entonces ponemos la direccional Ahí no está en rojo Ah, no está en verde ya No mentiras ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Si es por acá La 1 es esta Entonces vámonos para la 1 Ah, ya quitemos esto ahora entro por donde a ah, plataforma 1 ok, ahora sí debo parar, no mentiras tengo que parar es a este lado ¿eh? a este lado, porque eso fue lo que yo no hice claro, mira tip, T -I -B -D, aquí es donde yo tenía que parar ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Listo! Ahora ya me sale nuevo si quiero hacer otra ruta. Pero bueno, amigos, pues esta era la que quería hacer hoy. La de 20 auspiciada por Jean P. Comunica. Voy a bajarme, voy a bajarme del bus. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Lo logré. Pues bueno, amigos, muchas gracias de verdad por su apoyo, por su compañía, por ser tan grandiosos, por apoyar este canal. Y de nuevo, pues como siempre, les, les eh, solicito que le den siempre un like al video, que comenten, que se suscriban, que inviten a sus amigos. Y de verdad, gracias, gracias por ser tan geniales, por apoyar este canal y por ver todos estos videos pues bueno eso es todo amigos por hoy ruta de 20 y en el anterior pues hicimos la h 21 así que espero les haya gustado las dos rutas cuál de las dos les gustó cuál es su ruta favorita cuál es su ruta sugería y nos vemos en la próxima bye bye Some batter in your brain. That's why to say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make it.